Ahora ajusta tu postura y tu conciencia. Nos preparamos para nuestra sesión. Vamos a mantenernos así dos minutos. Entramos al interior y experimentamos el estado interno con buen estado. Vamos a entrar a un estado armonioso y a un alto nivel de conciencia siempre vamos hacia ese estado y mantenemos ese estado la próxima vez que nos unimos a la sesión entramos en este estado y lo recordamos todo el tiempo. Si tú te das cuenta de ti mismo, inmediatamente vas a tu mejor estado. Y ese buen estado lo llevamos a toda la vida cotidiana, todo el tiempo. Incluso cuando estás trabajando, o en la casa trabajando, sí. sí, todo el tiempo experimenta tu mejor estado de conciencia, es el estado de completud, y poco a poco tu estilo de vida va a cambiar, si solo esperas a las sesiones, para tener un buen estado, todo está separado de la práctica en la vida cotidiana y no puedes cambiar los antiguos hábitos. Muy bien. Ahora vamos a comenzar la sesión. Cuando comenzamos la sesión. Ya estamos en un estado muy pacífico, y muy bueno. Tu hermoso corazón y tu hermoso estado de conciencia ya están brindando beneficios al, al Chi y al campo de Chi. Y ya brindan beneficios a todos los participantes en esta reunión a nivel de la conciencia. No pienses que estás en tu habitación. Realmente, nuestra conciencia está más allá del tiempo y espacio. Junto a todas las gentes en esta sesión, nosotros estamos conectando con la toda la conciencia humana. Es un campo de conciencia, una completud. Todos los cuerpos de chi conectan con la naturaleza, con la energía de la naturaleza y con el universo. Tu estado no es tu estado individual. Tu estado tu estado es el estado de toda la completud bien todo el mundo sentarse en una postura confortable con los ojos cerrados suavemente lo cerramos With a smile on the face. con una sonrisa en la cara deja todos los conflictos all the in todos los bloqueos en la conciencia o Deja que desaparezcan y se limpien. Ve más allá de todo. Solo estás en este estado puro. Todo el mundo recuerda su más hermosa calidad de vida, este estado de conciencia. Y vamos hacia buen estado, otra vez. Realmente aunque olvides tu estado, mejor, en este momento presente, yo puedes, tú puedes ir a él, tú puedes venir a tu fuente, a, la, a tu fuente de paz, de paz interna. Que es La fuente interna es el puro y claro observador, es la conciencia pura, el observador puro puede observarse a sí mismo, a ese estado le llamamos Mingyue. Ahora os, te das cuenta que el observador se observa a sí mismo y cuando se observa a sí mismo se vuelve el sí mismo despierto. Autoconsciente, ese es Mingyue. Cuando tú vienes a este estado, Puedes experimentar rápidamente tu vida diferente en este momento. Quizás la reacción no es demasiado fuerte, es muy sutil, es muy sutil. Necesitamos darnos cuenta de este nivel puro de la transforma de la transformación que produce en nuestra vida. Damos cuenta que le, cuando estamos ahí la conciencia se vuelve pacífica. Estamos a salvo. Estamos en confianza. Desaparecen los temores. Es una muy sutil transformación de la conciencia. Todo esto que te sucede es porque vas más allá de todos los apegos. Realmente vienes a ti mismo y comienzas a amar a ti, a ti mismo las mejoras comienzan en este momento en este punto y al mismo tiempo te das cuenta que toda la energía del cuerpo y las sensaciones del cuerpo cambian y se vuelve más relajado y equilibrado. Todos los tipos de sensaciones, sentimientos, preocupaciones desaparecen. Y te puedes fundir con el universo y con el campo de Chi que viene al interior y nutre el interior y también puedes darte cuenta y experimentar que cuando vienes a este estado de conciencia toda la separación desaparece nosotros y el universo somos uno no hay separación separación todos los niveles se vuelven armoniosos. Cuando nos separamos de los ateos. vamos a enfatizar este estado, Minyue, Hoy nuestra conciencia se mantiene en estado Mingyue, apoyando a todos y mejorando a un alto nivel. En ese alto nivel sentimos que el mundo se convierte en un campo de conciencia Mingyue, y nosotros somos uno en ese campo. Cuando queremos hacer una sanación podemos cambiar el cuerpo o un lugar. Nosotros solo buscamos experimentar la información de ese espacio en la completud de la conciencia pura. Y la información se vuelve muy buena todo está bien desde ese nivel adquirimos un alto nivel vamos mejorando experimenta este estado puro con una sonrisa interior Relaja. Siente que si nosotros somos. La conciencia despierta en este presente momento esta conciencia despierta no tiene interior, no tiene exterior es todo el espacio esto quiere decir que parece que que parece que el centro fuera en el centro de la cabeza en Shenshi Palace y a través de él la conciencia va a todo el espacio a todas partes, sin límites por supuesto en otro nivel o en un alto nivel el centro de la conciencia pura está en todas partes no, oh, no hay centro es solo el espacio universal uniforme ahora experimenta desde el centro de la cabeza, el estado despierto y claro se expande hacia todo el universo. Relance. Mantén y experimenta este estado de relajado Mantenerlo lo hace mejorar automáticamente cuando estamos en este estado uh, nuestra conciencia confirm se confirmará oh, a sí misma naturalmente oh, esa soy yo this Este es el ser verdadero, puro. Yo soy la maestra de mi vida. Esa pura y infinita conciencia se funden unas con otras, corazón a corazón. experimentando como nuestras conciencias conectan juntas y somos uno es una conciencia despierta es un campo de conciencias despiertas con el universo son uno y el universo está en todo el campo de conciencia y también está en todas las conciencias despiertas y puras. Nosotros somos el universo. Bien Ahora Ese campo de conciencia de alto nivel Comienza a transformar el cuerpo de Chi Viene al espacio interior Del Tan Tien superior Experimenta el Dantien Superior, es un espacio muy sutil y a un nivel muy sutil. Dishu sí, silenciosamente. Cuando la conciencia pura viene al tantien inferior, superior el tantien superior realmente se transforma y se vuelve muy fino disfruta esta fina experiencia Cuando dices shu silenciosamente tú haces esta transformación una y otra vez más profundamente decir Shu en el Tan Superior todo se vuelve fino y se funde con el universo y la conciencia y el universo hace, se hacen uno la conciencia y el universo se hacen uno, y al mismo tiempo, nuestra conciencia infinita abre unión space inside. All the blockages and problems have already transformed cree que todos los problemas en el Tantien superior se transforman y desaparecen. El Tantien superior en su interior, todas las células, el ADN, todas las cosas, todo entra en un estado perfecto. Confía en esto. ahora el campo de conciencia infinita va al espacio interior del cuello siente el espacio interior del cuello se transforma y se funde con el universo y se hace muy saludable di silenciosamente y continuamente siente ¿Sos? ¿Sos? ¿Sos? Parece que dices Shu silenciosamente en la conciencia infinita. Es la conciencia infinita que dice Shu y la información de Shu transforma, convirtiendo en un sutil espacio el cuerpo. Dentro se vuelve muy fino y armonioso, muy saludable. la conciencia despierta va al interior del espacio de hombros y brazos di silenciosamente. va a través a un nivel muy profundo y sutil, se funde con el universo, se transforma, se transforma, El campo de conciencia despierta del universo va al tantien en medio, vacío, va a través del espacio de los pulmones, del corazón, de las glándulas mamarias. Todo el espacio interior, Oh, you. you just say shu sound. to use sounds. This mm -hmm. moment and the transformation in infinity. Y siente que la transformación va desde la infinita conciencia y transforma, transforma. Qué, qué fino y sutil es el espacio la conciencia del universo va hacia el tantien inferior hacia el espacio del tantien inferior va a través del hígado y la vesícula biliar vacío va a través del bazo vacío va a los riñones al páncreas vacío, va ah, al estómago e intestinos vacíos, va ah, ah, a la vejiga y al sistema reproductor vacío. Todo el tantien inferior, el espacio, se hace vacío. Va a través del interior a un nivel muy sutil. El espacio sutil del Tatien inferior se funde con el universo despierto. Todo se hace muy armonioso, muy saludable. La conciencia despierta del universo va a través de la columna vertebral. El sistema nervioso central, el espacio interior, inmediatamente se vuelve puro, dishú silenciosamente. Se vuelve muy puro y fino, se transforma. la conciencia del universo va a los glúteos y al espacio interior de las piernas vacío que funde en el Universo infinito. Experimenta esta infinita completud. La conciencia despierta, es muy clara y muy pacífica y muy poderosa. observa todo el cuerpo en el espacio interno, sutil no hay interior, no hay exterior ya estamos fundidos con el universo Siente esta, esta completud de conciencia infinita despierta todo el espacio del universo dice purificando, purificando y haciendo puro y puro, fino y fino. Diciendo, la conciencia, la intención de la conciencia se vuelve más y más relajada. Todo el espacio del universo se hace más y más relajado. Was he todo el espacio del universo dice y se vuelve muy puro se vuelve muy Siente, Siente que Shu viene de esa conciencia infinita y despierta. Mm. Mm. en este campo de conciencia infinita que todo el espacio es amor universal es la vitalidad del de amor universal el amor universal es muy puro y claro está en todas partes corazón a corazón en nuestro campo de conciencia nos enfocamos en Wuhan, en la provincia Hubei de China, nos enfocamos en Wuhan, esa gran ciudad, nos enfocamos en ese espacio. Ese espacio está en nuestra conciencia pura. Y nuestras conciencias puras se funden y se vuelven una con ese espacio diciendo se vuelve fino y fino, se transforma. En ese espacio, todos los edificios, en el espacio interno y externo, en las calles, y, y todos los humanos, todo se vuelve transparente, de Chi puro. En nuestras conciencias decimos, espacio se vuelve limpio y claro virus, chi, también los virus se transforman transform, en chi disappear. se transforman desaparecen también los virus en el entorno de los cuerpos y en los pulmones y el estómago, todos se transforman en chi. Siente que todo ese espacio está en la conciencia infinita y nuestro foco está en ese espacio y ese espacio es muy pequeño en nuestro inmenso campo de conciencia. todos los problemas desaparecen todos en el interior el chi es abundante y fluye libremente el sistema inmune mejora todas las emociones se vuelven muy equilibradas siente como este campo de conciencia pacífica se funde y transforma todas las conciencias y todos se vuelven pacíficos pacíficas y toda la ciudad en ese espacio siente que nuestras conciencias nuestro estado de conciencia es estable, despierto y poderoso. Cuando enviamos información, Wuhan se transforma. Y nosotros también mejoramos nuestra conciencia, nuestra potencia y nuestro poder de conciencia. siente como esa completud de conciencia poderosa va a Wuhan City y se expande en toda la ciudad y alrededores. Toda la ciudad y todos los seres humanos se vuelven brillantes y transparentes. todo el cuerpo en el interior se vuelve transparente en nuestra conciencia decimos se vuelve claro y limpio ahora confiamos en que toda la tierra en China en nuestra conciencia pura todo el espacio sobre la tierra y bajo la tierra todo está en nuestra conciencia pura siente como nuestra conciencia pura tiene mucha confianza es muy confiable toda la tierra en China se hace transparente es muy limpia y pura también los virus desaparecen ahora nuestras conciencias ahora van a toda a toda la tierra alrededor de la tierra al espacio natural de la naturaleza de todo alrededor toda la tierra es en nuestra conciencia está en nuestra conciencia pura ahora nosotros sabemos que nuestra conciencia es infinita nuestra conciencia proviene de la evolución del universo por eso es la conciencia, realmente, la conciencia del universo. Contiene toda la información desde el comienzo del universo hasta ahora. Y tiene una gran potencia y una gran capacidad de transformar todas las cosas. Siente toda la tierra toda la tierra en nuestro campo de conciencia nuestro con campo de conciencia pura dice y todo se vuelve puro y puro información que en ese campo de conciencia está la información para transformarlo todo. Transformar todos los virus y bacterias, todos los problemas que no son buenos para la especie humana, para la vida humana. Todo lo que no es bueno para la naturaleza se transforma. Siente nuestro campo infinito de conciencia en el interior, diciendo todos los problemas se transforman, desaparecen. Siente la Tierra profundamente en el interior, todo se vuelve transparente, brillante. La conciencia de todo el espacio de la Tierra y alrededor de la Tierra y en todo el universo. ahora siente nuestra conciencia pura nuestra conciencia nuestra intención confía y llega a todo el espacio nuestra conciencia pura también se funde con todo el universo y confía y conoce todo el universo Sabe que somos uno, todo el espacio universal. olvida todo solo siente nuestro campo de conciencia universal muy puro y muy fino de silenciosa y continuamente. We are universe. Nosotros somos el universo. Todo el cuerpo de chi es el universo. La conciencia y el universo son uno. Silencioso y continuamente profundamente. profundamente. La conciencia se transforma a un nivel muy alto. Cree profundamente en el interior que nuestra tierra se vuelve más armoniosa y más hermosa. Profundamente en el interior, cree, confía en que todos los problemas desaparecen, se transforman los virus en este estado de conciencia despierta se vuelve muy pura la conciencia y la luz se vuelve muy pura en el universo es una transformación muy pura la transformación es en todo nuestro cuerpo en todas las células dentro y en todo el universo Stop, say, shu. In ahora, the universe, para decir shu. Say, shu. In the whole ahora el tenemos solo la conciencia, dice shu en todo el universo. Relaja. siente la conciencia del universo despierta profundamente confía en que todos los problemas de virus y otros problemas todos se transforman desaparecen y se vuelven armoniosos se vuelve todo armonioso. Universe, love. El corazón está lleno de amor universal, inside, profundamente en el interior. Great, for each other. Hay una gratitud, hay gracias para cada uno. So despacio elevamos el chi por encima de la cabeza vertemos el chi Las manos cubren tu chi, el ombligo. And deep. Haz, una... Haz una profunda y suave respiración. En tu completud universal consciente es una respiración de la completud consciente y hace que el chi se haga abundante rápidamente. Y rápidamente hace que todas las funciones del sistema inmune se activen, disfruta de esta respiración. Separa las manos a los lados. Puedes continuar disfrutando de ti misma, de ti misma. Gracias. Muchas gracias.